continuar Cargando Rated e -10 for ages 10 and up. Me llamande Eddie, Eddie Macia Foster M10. bien buenas amigos estamos aquí un nuevo video para este canal y ahora bueno, vamos a empezar con un gameplay de 10 pero de toda la tierra había jugado eso una vez cuando estaba en modo de 2 no o oh, start o oh, nuevo juego dificultad normal espera reemplazar a la memoria anterior que tenía guardado ¿no? Está. estaba en dormir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! la energía del ovni Hey, Huh? ¿Ah? Good, you're awake. Something's crash-landed over there in the canyon. Not that one. I'm going to go hack into the ranger station cameras. Maybe we can get a closer look. Don't bother. Leave this to a professional. I'll just accelerate over there and check it out myself. It's hero time. No le funciona. ¡Go, mighty Omnitrix Power! So, Voy a continuar y empezamos con este juego. Bien, ahí está bien. Oportunamente ya tenemos eh, dos aliens, ¿no? Fuego y cuadras. ya dijo Fuego. Pero no pasa y aparece un, un robot. De solo de vidrio. A ver. Ahí están las instrucciones, ¿no? El modo combate. A ver, con el A, este. Ahí con el S y... Ah, bien. Estoy conectado a un a ver. Con el cuadrado y... Oh, yeah. Triángulo. Apúntele bien. Bien, bien. Bien, X. Bien, toma fuego. Oh. ¡Ah! Bien, vamos, ahora vamos para allá Ok, otra ronda de ross. Sí, me salto esquivo golpea, golpea, golpea uy se acabó la energía tengo que zafar, no me matan ya, fácil bien, igual mato a los dos con Un intenso bien ok, go, para allá en salto transformación si sí, eso ya ya sé y a la y la llama se le puede romper la roca para pasar ¿no? ahí bien ahora a saltar ahí esto es una especie de tutorial o así después vienen los niveles ¿eh? bien bien bien una tarjeta. Todos los robos. Cada vez que mato un robot yeah. Si me aparece ese cosito blanco Creo que me da vida o energía ¿no? Nada, el tiro dicho no se queda ¿Qué pasa? No, no sé Bien, no sé control, toma Bien, bien, bien Bien, todos los. Bien, a ver si puedo rocar acá, a ver si hay algo. No, eso no, aquí no. Al capto, la roca. Bien, ahí está. No, demonios. Bien, ahora vamos para allá. Ahí quiero sacar este, estas, estas bolitas amarillas, a ver que creo que me dan más energía. ¿sí? Ahí está. Una ah, tarjeta, pues. No sé para qué me va a servir, pero bueno. Por ahora. Bien, bien, bien, bien. Ah. Toma, no puedo tomar Toma No, no ah, oh. le di Me da más energía, pase bueno, golpearle, golpearle Ay, que... Soy un noob Diablo, fallo oh, No, no No, no, se me acabó Ay, Dios mío y... No aproveché mi energía, che Da, ahí está. Cuidado, no te vayas a caer. Y me desatajo. Porque si un golpe ya me iba a estar ya Bien, ahora sí. No juego, ahí está. Otro tipo de robot. ¿Para? Bien. Me explotó. Uh, ahí se viene el jefe de los robots. ¿eh? Creo que ese es el que cayó en mi cliente, obviamente. Wow. No puedo avanzar, bueno. Seguir rompiendo oh, yeah. todo. A seguir destruyendo todo. No. ¡Qué fuego! Oh, yeah. El Logris es un más resistente va a ser Bien, bien Saltar aquí No Necesita el trafón. Mira, tengo que saltar para allá Para ese lado, bien Salta. No, no, no, no Debo. Bien, no. No, no, no, ya no puedo saltar. Ah, me caí. Espacio. Bien. Ahora acá. Bien. Ahora ya. No, no, casi. Ahí está. Ahora por acá. La otra derecha. Bien. Más energía. Para aquí, para acá hay que pelear, ¡Sí! no se Oh, yeah. tomo Acá no, oh no, no, no, y qué hice. Veo un coso rojo, hombre, a ver si puedo tomarlo. Bien, lo tomé. No sé para qué me servía, pero bueno. Bien, se vienen los... Ahora que ya tienen piernas, ahora Los robots que ya tienen piernas y brazos. ¡Ah! allá al fondo está de gigante. Bien, toma. ¡Ah! ¡Ah! combo toma esto va, me ¡Ah! no, no, no. Muy bien. Oye, oye, ahí me escondo Ahí está ah, Tomen la fuerza de cuatro dedos. Bien, estos dos. A ver, salta para acá Ah, bien Tengo que empujar esto No, no, no, ese no No, no, no, ese no A ver, Ahí está, bien me coloco justo aquí saltaba bien Ahí bien. me subo un salto salto doble bien no no no no uy ahí sin más energía bien sí. no que demonios se me pasa mi dedo la boliche tu madre Bien, esto es para allá, saca ahí. Ah, dos, dos ataques, nuevos ataques. Cuatro brazos y juego. Cuadrado, cuadrado, triángulo. Cuadrado, cuadrado, triángulo. No no, ¡Tíen Bien. cuidado, ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Sí, juego. No, cuidado. ¿La otra plata... ¿La plataforma. Oh, bueno, acá tengo que cambiar. Perfecto, Bien. Bien, lo puedo pasar de aquí. Bien, ¿sí? ¿Vale? otra plataforma, cuidado. De ¿Vale? aquí, despacio. Estacito. Bien, acá tengo que ser ya obviamente ¡Oh, yeah! ¡No! ¡Oh, yeah! <tose> Vamos aquí para acá Cuidado, uy que me volvió pues No, no, no, no Démonos, contra forma Juego, cuidado Veo la potencia de tu madre Espera, tío. No tengo la mano del robot gigante. Oh, me da mal. Uy, me da. Estoy quedando sin vida. Bien, de Bien. Ok, para allá. No, no falle, falle. Bien, doble salto. Uy, uh, ese vino la pelea final la pelea de este nivel bien. Ok, divide el camino Ahora son tuyo Bien Bien, bien, he eh, en el pecho y ahí sufre A ver si roca, no? Cuidado, cuidado que no me pegue Oh, me quedé sin energía. No hay que recargar el Cuatro brazos. No, ahí No, no, no. No, no, no. No, no, no. golpear ya no, no, no ya, bro, fallé. Me agarra, me ¡A!!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 ¡Qué no, no, no, cuidado. Cuidado. Pasamos pasa por un ahí está. Uy, oh, que me golpea ahí. Quizá el tercio de la vida. de golpe cada vez me, me quita un 25% este video Uy. Oh, que en la mitad de la forma ya ya me muero, así que viene la joda así de vuelta a la pero que no prenda mucho. Porque no, no voy muy rápido bien, bien, bien Ah, que se iba Se cayó solo. Se cayó solo. What the fuck? Miren, grita y tiembla todo, aunque no tiene boca, ¿no? Por lo menos ya sé cómo cubrir. No, ¿por por qué? Bien esta no, no, no, corre. ¡Diablos! Tiembla el piso, por eso me salto. Patada, patada, puño, puño. Ah. No, bien me está como ya, bien, toma piedras. Bien, bien, bien, bien, ahí está. bien, PC, cuadrado, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, que me que bien, vida bien, bien, bien, bien, bien, leí Oh, ya tiene el corazón descubierto. Ya bien, también perdí. También perdí. Waterbus ahí. Vuelvo a hacer. Waterboss. Ah. vamos, vamos, vamos. Bien, yeah. transfórmate, transfórmate. Ay, Dios mío, ahí está. Bien, bien, cuadrado. Demonios bien, se ha regenerado el robot bien, ahí va a estar más furioso, ¿no? pobre ¡Oh, No me voy esta vez Toma, bien otra vez Círculo oh, Me equivoqué de nuevo Bien, la tercera densidad. Vamos. Círculo. Cuadrado. Triángulo. Círculo de vuelta. Bien, bien, aprieto. Ok. Toma esto. Genial. 20 minutos me costó, eh. 20 minutos y 5 segundos. Me tomó esto en nivel. Bien. Oh, Creo que es una pieza de Omnitrix. Bien, esto robó, bien una nueva pieza el Omnitrix. I knew there was some reason my watch wasn't working. This robot looks like it must have used your Omnitrix crystal to power itself. Now the only question is, where the rest? Someone sent robot knowing que Ben was weakened. trap. Mira aquí solo 8. I wonder if they know who they're dealing with. Y bueno, en todo el nivel que viene, ¿no? I don't get it. That thing knew us too well. Aren't most events foes trapped in the null void? That's what I'm worried about. Making null void portals is plumber technology, and nothing has ever escaped. Look! More drones! And they're attacking a group of Forever Knights. Forever Knights? Maybe Enoch is behind all this. Talk about getting caught between a rock and a hard place. Whose butt am I supposed to kick? I think... all of them? Sounds like a plan. Ok, ahí tengo x 8 A presiono X, bien Y direccionamiento, ahí está Wow, los caballeros Bien, ahí está, se murió y eh, también con la cola y... y los pies que tiene como ola a veces igual bueno pues, con los pies que ahí está bien Fallecido eterno, es sniper esta vez. ¿sí? No le fallé. Bien, bien, bien, voy pegándole. Bien, le de dos Bueno, tengo que pasar rapidísimo acá. Bien, <risa> cabello terno gladiador. Bien, ok, ahí hay más. Tomen todos. Oh <laughs> Para allá, y acá hay muchos más. Oh, uh, me transformé. No, no, no, Va, no. me he matado continuar nada no, mejor lo dejamos acá ok pausa bueno amigos dejamos el gameplay hasta acá espero que te haya entretenido al menos con este bueno si quieres que siga más gameplay con este bueno ya saben dale like comparta suscríbete si quieres más gameplays si y vídeo review o algo así y bueno yo soy yo soy última y nos vemos hasta la próxima chao